inmediatamente vamos a ver qué dice acá vamos al tema entonces eh, diputados concluyen en lectura del informe del código penal Ay. faltando pocos días para cumplirse un mes desde el inicio de su conocimiento el pleno de la cámara de diputados concluyó ayer jueves con la lectura del informe del proyecto de ley del código penal de la república dominicana el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, luego de concluida la lectura del proyecto, procedió a autorizar el conocimiento del informe disidente presentado por los diputados José Horacio Rodríguez y Santiago Vilorio, que pretenden incluir las tres causales para la interrupción voluntaria del embarazo. Los diputados leyeron los 412 artículos que contiene el proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana y recién la próxima semana iniciarán los debates. El presidente del órgano legislativo explicó que el próximo martes se iniciarán los debates con la intención de que todo el que tenga alguna observación la haga. Vamos a ver, Esa es la, ese es el background de la información, eso es lo que hay con relación a la información de eh, esta parte de la lectura del código. Muy bien, vamos a los turnos. Antes de antes de continuar, vamos a saludar a Francis, que está con nosotros. Buenos días, amado. Buenos días, Yaryan, amable televidente. Agradecerle a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Buenos días a todos y gracias a las personas que ayer me vieron y dicen gustarle el programa, y te mandan saludos a ti, muchas amado, Yeryan. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y qué es lo de Yeryan? Me dijo una señora. Mm -hmm. dice, mi, <ríe> dice mi papá. Y él le escándalo ah. Entonces, y aprovechar tempranito, saludar a Juan Durán y a mi compadre Mario Ramos, que están viendo el programa desde okay. temprano. Saludos para ellos. Ey. Bueno, vamos a ver, Yeryan, con relación Ide. al tema. Ey. El Código Penal de la República Dominicana, que está encallado, si se quiere, por un tema que debería entenderse superado ya en estos tiempos, pero que todavía, eh, lamentablemente, en una gran parte, oh, no, eh, debo corregir, eh, de acuerdo a los datos estadísticos, es en una minoría de los países del mundo, todavía eh, constituye... Eh, un tabú. Solamente cinco países. Oiga esto, amigo televidente, solamente cinco países prohíben el aborto de manera total. cuatro ya, porque Haití ya eh, también ya lo permite. Y entonces, eh, imagínense ustedes, la República Dominicana. Me van a excusar nuestros amigos. Todavía está eh, regido por la religión. Lamentablemente, y esto siempre se va a imponer cuando hay, y, hay, y esto pueden ustedes eh, verlo a futuro, cuando hay intenciones de reelección. Si no hubiera intenciones de reelección, usted puede asegurar que los gobiernos tomaran decisiones firmes. Pero, ¿qué pasa? Si ya Luis Abinader tiene la intención de reelegirse, no quiere buscarse un problema con, la iglesia, con las iglesias, ni evangélicas, eh, ni católicas, y entonces eh, esto lo lleva a flexibilizar y a cambiar de posición de lo que él había prometido en campaña. Recuérdense que lo de las tres causales fue una promesa de campaña del propio presidente en virtud de que aquí todo el mundo sabe que los presidentes de la República tienen influencia directa sobre el, la Cámara del Senado no, no, y no, sobre no, la Cámara no, del la no no, no, no, no, no, no diga eso. Que no, es así? No, no, no, no, no diga eso. Que este es un país que los presidentes... Tres, tres, tres poderes no te ríes <risa> ah, es eh, eh, relajando que estamos me paro de no, este programa y me voy a un chiste esto bien, es una comedia oye bien, oye, esto oye es, es bien. una comedia este programa porque no, todo, aquí no, todo no. el mundo sabe o sea todo el que tiene dos vamos a bajarle uno, todo el que tiene un dedo de frente sabe, sabe <risa> que aquí los presidentes tienen influencia directa, el poder ejecutivo tiene aquí influencia directa en el poder eh, legislativo porque es una cuestión partidaria y así se va a imponer. Lamentablemente, en esta ocasión, no van a pasar las tres causales. Les digo lamentablemente para, para las mujeres que se ven en situaciones difíciles, como por ejemplo cuando son violadas ¿m? y tener eh, obligatoriamente que tener un, un hijo que posiblemente esa persona no quiera en, y totalmente en contra de su voluntad. Así que no va a pasar ahora, pero a futuro cuando el desarrollo continúe llegando a la República Dominicana, llegará eh, como Bien. ha llegado a, lo, a, la, a la mayoría de los países del mundo que hoy son desarrollados. Adelante, Francis. Tú sabes que la otra opinión de quienes no piensan como el resto del país, nos tratan como museos, como si se tratara de, una, de un pensamiento museo donde estamos atrasados y no que se rija por, una, por un orden constitucional preestablecido. El Código Penal nunca debió de estar atado a una intención de esta naturaleza. Lo digo porque el propio Código Penal trae consigo, desde que, Amado me puede recordar, está establecido en la República Dominicana, 1808. 88. 88. Y con él está contenido las reglas de oro del, de la situación del aborto en la República Dominicana. Obviamente que hay quienes la han dejado de lado, no la quieren reconocer, y me refiero a aquellas situaciones en las que se ve un médico obligado a abortar o a, a, que, la, a que haya un aborto, sin que esto produzca en ese médico una penalidad y mucho menos en la madre, porque eso se ha hecho siempre. Yo no sé por qué la opinión en ese sentido no aparece de los médicos activamente diciendo la verdad, porque aquí no existe ninguna sujeción cuando suceden esos aspectos, que en muchos casos hay médicos que ejerciendo su, su carrera y su especialidad no se topan con situaciones en las que tenga que decidir entre la madre y el, y el, y el y, y, nacitudo. Y en el caso de violación. Entonces, gracias. el caso de violación, si hay una violación real palpable de orden público, me imagino que lo primero que se hace es que se hace la denuncia y se lleva al médico para verificar que hay vestigios de violencia y de, y de esperma y demás. ¿Y qué sucede? Está prohibido hacerle la experticia y el limpiado o las pastillas que aquí se venden y genera una tranquilidad para que esto no se reproduzca o para que no haya nada. Eso aquí no se prohíbe. Aquí no se prohíbe. Ahora, lo que se quiere instalar es una política de muerte. Y aquí está prohibido la pena de muerte. Y aquí la vida se respeta desde la, desde la, de la concepción hasta la muerte y ya científicamente esa discusión no quieren andar hablándolas. ¿Y qué resulta? Que el Código Penal, en la situación que está el país, de violencia, de nuevos actos, de irrespeto de la misma población, porque a diario nos damos cuenta que aquí hay gente que no se somete a las reglas. Requiere verdaderamente de que lo liberemos, y que si estamos hoy en esta situación fue por la debilidad de Danilo Medina mira, de haberlo objetado en los puntos que le dijeron porque él estaba en mira, su reelección el, como decía la utilización de instituciones como la Iglesia Católica no, no, eso dañar espérate, en, en la discusión espérate, espérate espérate déjame desarrollar porque tú no sabes mm. lo que yo voy a decir o sea no te adelantes no ponga la carreta delante de los caballos la idea de in, involucrar a las Iglesias en el tema de las tres causales ha provocado una situación que aparentemente las iglesias van a ganar el, el enfrentamiento, sí. aparentemente. Porque según lo que veo en las noticias que yo leí, el asunto está en que eh, ya se hizo un informe favorable sin las causales. Claro, sí. es hizo, que no corresponde. Se hizo un informe favorable sin las si causales. Si son legisladores verdaderos que, que, que, Pero, que se rigen por la constitución. Hay lo que no son falsos entonces. ¿Cuáles son los espérate, espérate, Tengo espérate. una posición diferente. Mira, los falsos no existen <risa> Pero espérense. Están revestidos de la condición. Dale, amado, a... dale. Oiga, dale, dale. oiga ¿qué, va a a ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que si es así, que si es así, es muy probable que el tema aborto se deje fuera del código. Claro. Si se deja fuera del código, va a caer en un estado de anomia. Entonces, eso va a provocar. No. Sí, claro. Si es se que deja está fuera. el artículo 110 espérate, en el que pero se está discutiendo. espérate, pero espérate. Si se deja fuera, no si se, se deja de fuera, fuera, entonces va a haber un estado de anomia. Es decir, no va a haber un tipo penal llamado aborto en el Código Penal Dominicano claro, se... y el Código Viejo ya no se va a poder utilizar porque definitivamente definitivamente el Código Penal ya eh, eh, fue derogado por, una, por una nueva ley. Entonces, eso es un peligro. Tienen que tomar en cuenta... Tienen que tomar en cuenta ¿Cómo van a hacer las cosas para evitar que eso suceda? ¿Y ¿Cómo no pasó, habiendo un tipo penal? Como pasó, pasó con el tema de la tentativa. El artículo 2 del Código Penal Dominicano actualmente, que es el viejo código francés de 1809, el mismo que se revisó en el 35, el mismo que aplicaron los haitianos cuando nos ocuparon en 1822, ese mismo código que luego en 1888 lo revisaron, lo tradujeron al español y lo adaptaron, entre comillas, a la idiosincrasia dominicana en Bulte, nada más lo tradujeron. Pero bueno, eh, ese, ese, ese, ese mismo código plantea en el artículo segundo que toda tentativa de crimen podrá ser considerado como el crimen mismo cuando se haya un principio de ejecución o cuando... El, el autor del hecho, a pesar de haber hecho todo cuanto estuviese a su alcance para lograr el objetivo, no lo logra por causa ajena a su voluntad. Eso es lo que dice la. ¿Qué pasó con el código, con el proyecto del código? Que el proyecto del, del código habla de tentativa y no la define. Leanlo. Leanlo, ustedes que son especialistas en vaina. Eh, eh, no, no la define. ¿Qué va a pasar? Que cuando aquí con ese código, si no se arregla ahora, con, con, en, este, en esta jornada, aquí cuando se presente un tema de tentativa, ¿a dónde se va a acudir? Se va a acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua para determinar qué cosa es una tentativa. Porque eso es un, es, es, la tentativa constituye... Eh, el hecho mismo, dice el código. Constituye el crimen mismo. Pero si no está definida, ustedes no saben qué... Cu ¿Cuáles son los ahí, ¿sí? elementos que vamos a analizar para determinar si hubo tentativa o no hubo? Está ahí. Entonces, es un error. Hay que aprovechar este momento para llevarlo, pero para enmendar los errores. Porque el tema de las tres causales ya yo estoy que me lo paso por el forro. A mí me da esos tres pitos. Que hagan lo que quieran. Yo lo que quiero es sí... Que haya código. Que haya código. Por Dios. Eso es lo que queremos. Porque tenemos una serie de cosas. Dale. Ahora... Si sí le voy a decir algo, en poco tiempo lo van a modificar. Okay, ¿A qué, Bueno, definitivamente, el legislador ordinario debe atarse a la Constitución. Pero hay, hay un aspecto que quiero demistificar. Han querido utilizar que la opinión del presidente candidato, cuando Luis Abinader era candidato, y es la posición de él, por condición de su mandato, es falso que él se obligue, que él se obligue a imponer al Congreso un pensamiento o un deseo propio. El que él lo prometa o el que él se vea a favor de las tres causales. No obliga a la parte institucional que hoy representa, que es al país, no a ese grupo que él le habló, no a ese grupo que él le habló. No diga que es el y país. Y aquí, el, el país somos todos. Bueno, pero, los que están en contra también son parte del pero país. Pero precisamente es no, que somos todos. Pues son parte del país. Es que somos todos. Y están en desacuerdo con la posición totalmente. O sea, tú no puedes, tú no puedes venir a decir no, porque esta es la verdad, no esa es no, tu verdad, no, no la, la de todos. Escúchame, en ningún momento he utilizado que esa es mi verdad. Te estoy, te, poniendo poniendo un sí. ejemplo, okay. te estoy poniendo un ejemplo. Entonces. Pero tampoco puede decirse aquí, o ninguna persona puede exigirle al presidente que de su opinión, como candidato y como hombre, él la transfiera. Estos fundamentalistas se creen que nada más... Que se él la transfiera, sí, que él la transfiera... Este a que eso tiene que hacerse en el país por lo que ya hemos hablado es que se supone conservadores... que aquí hay, una, aquí hay una constitución que establece las tres poderes del estado sí, el los princi es principios y derechos fundamentales del... se pueden limitar por ley papá, Pero claro uno, está, que sí. uno está analizando pero, eso, pero claro tú nada más analizas sí. lo que te conviene no, no, no, no, claro Ajá, sí. perdón, es que, perdón. Es, que, es que el fundamentalismo pues vamos, entonces en, vamos a entrar es que, entonces, es que, en es que el fundamentalismo sí. conservadurismo claro, claro, solamente vende una sola dirección Constitución. Aquí solamente, tenemos que respetar la constitución solamente no, por, por el, no que aquí la constitución se le ponga la mano Cada vez que un grupo quiere adaptar la constitución a su problema Nadie le está poniendo la mano a la ahora, constitución a la Ahora, ley. pero vamos a hablar de una cosa Si todo es cierto que la constitución plantea uh -huh. El mecanismo jurídico de actuación de la, del país No menos cierto es que existen dentro de la misma constitución Aquellas que se van a arreglar por ley Porque ella misma lo dice ella misma lo dice, cuando hablamos del derecho municipal, en el artículo 199, los municipios se regirán por ley. Así hay otros derechos fundamentales que se regirán por ley. No, y lo dice la Constitución. es un principio fundamental. Pero que lo consigue, óyeme, lo consigue. Óyeme, oye, ahora hay oye, otros que son péteras, que no se esto, tocan. Esto, oye esto, frase, o tú espere, me discutes espérate, que no Pero hay. aguántate, aguántate, porque ah. tú tienes media hora hablando, ¿qué pasa? Este, este programa no es tuyo nada más, ¿qué vaina es? No, porque ah. si no me hago así ustedes no me dejan <risa> hablar acá tuve que adelantarme oye, es que es un principio es que es un manejo constitucional el hecho de que los, los mismos derechos fundamentales fue, se han limitado únicamente por ley. Pero lo dice la constitución. Sí, sí pero claro. Ahora, en Ahora, aquellos temas es, como es el caso de, del pero, aborto, pero la, no con, existe. la constitución no tiene por qué decir la ley se va a encargar de esto. No, no, no. Claro no que señor, sí. eso no es ¿Entonces verdad. Entonces, ¿por qué existe eso la no ley? Es ley verdad. La, las y yo invito entre. a los abogados, a la a gente los constitucionalistas que, que conozca, que me llamen, a ver si es verdad que la ley, la constitución tiene que decirlo. Eso no es verdad. Ah, que, no, que tenga un, que decirlo no, es un principio fundamental, que los derechos fundamentales se pueden en limitar por ley. Claro, pero aquí hay una constitución miren, que miren, dice que por miren. ley se, se limitaron principio en la cuarentena. En la, en la, en sí, la misma... Pero, ¿Estado de emergencia? Sí, pero... Libertad de tránsito Yo he manifestado... Ajá, yo he manifestado... Yo digo, claro, no, he man no, no, no... Pero no, no porque no te conviene, Pero claro que eh, sí. Es no sabes, que la conviene. constitución hace reserva de ley, así se llama. Que me llamen los constitucionales. Yo he manifestado... Pero es que no estamos hablando de reserva de ley, es un principio constitucional. No, pero los principios pero no son, valores, son valores, son valores, son valores que se deberá de ceñir. Todo aquel que interprete oh, la ley de entonces... Francis, no, no, no. El derecho, si, tú prendas, eres... si tú logras, en algún momento, si tú logras escuchar, si tú pones el oído <risa> a, a la gente que te está es hablando, esto? lo que pasa es que tú no sabes discutir. Eh, Francis, el derecho. Demasi, yo me voy a callar. Miren, el habla derecho El derecho y la religión lamentablemente no se pueden mezclar. No se pueden y mezclar y ahí es donde está el problema, que aquí Ustedes aquí aquí, aquí mezclamos con religión no, todos no, los no, temas. El Estado, la sociedad, tiene que tener su marco regulatorio, ¿verdad? Y la religión tiene que ser otra cosa. Por eso yo digo, por eso yo digo que dentro de lo que tiene que ver con el aborto, sus tres causales, tiene que estar permitido y ya cada quien, de acuerdo a su religión y a su creencia, que decida qué va a hacer. Si le tiene miedo a su Dios o si quiere respetar su religión o su creencia, entonces decide qué hace y qué no hace, pero tiene que tener el derecho a hacerlo. Por ejemplo, de acuerdo a la Biblia, y el que ha leído la Biblia lo sabe, ¿eh? las transfusiones de sangre no se pueden hacer, los testigos de Jehová tienen razón. En la Biblia está establecido que no se pueden hacer transfusiones de sangre. Es lo más sagrado que tiene eh, eh, la persona, incluso, dice la Biblia, que cuando tú te vayas a comer un animal, la sangre tiene que ser derramada en la tierra. ¿Por qué? Porque para Dios la sangre es el alma. ¿Oigan esto? Entonces, desde el punto de vista religioso, eh, entonces sí tiene razón los testigos de Jehová, pero el Estado tiene que permitirle a las personas decidir sobre su vida, sobre si se hace transfusión o no. Por ejemplo, yo me puedo hacer una transfusión, a mí el Estado no me la puede prohibir. Ahora, yo tengo de ahí en adelante, y los testigos lo hacen, la convicción de si yo lo quiero hacer o no lo quiero hacer. ¿Eh? A, Pero el Estado tiene que permitirlo. Mira, Vamos a recibir a una ti, llamada. A, no, un sí, no Adelante, buenos días. Buenos días. Se, Se fue. fue. Mira, que definitivamente de que en ningún yo momento... Voy a yo voy a acotar a, a, lo siguiente. En ningún momento me ha interesado tocar los aspectos religiosos y no lo he tocado porque he entendido que han traído por las greñas para tener una discusión de derrota en contra de la iglesia. Es una discusión que se procura de derrota frente al pueblo, de la concepción, desde la concepción hasta la muerte. Nosotros, lo que yo estoy estableciendo es que la propia constitución indica cuáles derechos fundamentales estarán sujetos a normas, jurídicas. No, señor, eso, eso no es verdad. Eso no es Biblia, verdad. Esa si es una puede, pésima este interpretación que tú estás haciendo ¿Sí? de, de, de bueno. las normas constitucionales. Bueno, pero de, de, rebátela sin decirme pésimo. No, rebátela con la ley. Es es rebátela verdad. con la constitución. Que no. Es yo te que rebátela con la constitución. Yo te la voy a rebatir en la Y eso además, eso forma de, además eso es dogmática bueno, constitucional. Bueno, entonces cuando hablamos de eso, cuando ustedes hablan de los fundamentalistas, yo soy fundamentalista cuando protejo y cuando me adhiero al cumplimiento oye, oye, de la ley, oye, de la constitución, no, de la, la quiere postular para algo que está... No, no, no, simplemente he actuado, simplemente he actuado igual, he actuado igual, porque no, yo no soy tan liberal, quizás yo sea, por eso le dije, a nosotros nos tratan como un arqueólogo, un arqueólogo tratando... A una persona, una pieza de arqueología que está tirado aquí hablando. Tenemos una llamada y, y quiero que me permita Pero citar la aquí constitución la Biblia. Tiene, vamos a profundizar aquí. La constitución vamos. no deja espacio para que bueno, el artículo buena. 37. Sí, se adelante, se adelante, buenos bueno días. El artículo día. 37 bueno, no se. Adelante, Francis. Vamos a recibir al amigo. ¿Qué Aló. Buenos días. Sí, buenos Ya, ya, buenos días, buenos días, doctor Mar. Buenos día. días, Francis. Ustedes me conocen muy bien. Yo soy discapacitado, que trabajaba en la escuela de la que tuve por allá. Ah, ¿cómo está pasado. usted? Ya le pagaron los cuartos. Por eso que no, le estoy no, llamando. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación ha tirado una bola de que está a, a, a comenzar a pagar las prestaciones y eso es falso. Todavía por aquí no se le han entregado prestaciones a nadie. Esas son bolas de humo que ellos están tirando, porque en realidad ellos todavía, eso en, la, en, en lo práctico todavía no se ha ejercido. Bien, bueno, bueno. Atención Abinader, el derecho de los ciudadanos y la dignidad Y no es solamente permítanme aquí, leer un parece que es en el país Biblia. entero el mismo tema Si se puede, permítame leer, citar aquí la Biblia sí, A sí. propósito de, de que la gente se pueda hacer transfusiones de sangre y Nadie se lo prohíbe Levítico, no eh, capítulo 17, versículo del día del 12 Vamos a leer, si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos. Come sangre. Es igualito que haces una transfusión. ¿Mm? Come sangre es igualito que haces una, una transfusión. Yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre. Oigan esto. Y yo os las he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. ¿Oyeron? Los testigos de Jehová tienen razón, de acuerdo a la Biblia. Pero el Estado le permite hacerse transfusión porque, le, porque el derecho no puede estar mezclado con la religión. Bueno, señor. Dime tú de eso. Eso es increíble. Bien, vamos a la pregunta del día, señores. Nosotros ¿Te prohíben a ti hacer transfusión ¿Considera usted prohibida por el Código Penal ¿Considera usted que el nuevo Código Penal Dominicano debe incluir eh. las tres causales del aborto? Esa es la pregunta vámonos ah, si me, señores ya ah, son las y media siete y media en poco tiempo